Para diseñar las actividades de evaluación o autoevaluación es necesario tener en cuenta dos situaciones particulares. La primera, podemos realizar una autoevaluación al final del proceso o podemos realizar una autoevaluación por cada paso metodológico que estemos realizando de un proceso pedagógico. En este caso vamos a desarrollar una autoevaluación que nos permita eh, hacer el análisis, hacer la autoevaluación como tal. En tal caso voy a ubicarme en la sección de formas de estructurar un anteproyecto y ahí Voy a insertar una autoevaluación. Lo primero que voy a hacer es, voy a añadir una página. Observen ustedes. Y dando clic en esta, voy a renombrarla. Le digo que actividad de autoevaluación. Posteriormente vamos a trabajar, por ejemplo, la actividad de espacios en blanco vamos a trabajar una actividad que nos permita diseñar un conjunto de preguntas que tengan que ver con la actividad de espacios en blanco doy clic en actividad en espacios en blanco e inmediatamente me aparece todo el contexto para insertar preguntas de relleno o espacios en blanco lo primero que me da, me da la opción de instrucciones esta opción de instrucciones lo que me permite es indicar la manera como se va a trabajar la pregunta, en el segundo espacio me indica el texto que voy a colocar, además de eso las palabras las cuales van a quedar como espacios en blanco para que el estudiante posteriormente rellene. En la última sesión, en esta, me permite hacer la retroalimentación. Vamos a tomar como ejemplo una pregunta, yo previamente ya la he diseñado la pregunta Perdón, pego la instrucción, dice de la siguiente manera. La presente autoevaluación hace referencia a diligenciar los espacios en blanco que aparecen en la frase. Se debe escribir en minúsculas. Cada espacio bien escrito tiene un valor de un punto. Posteriormente, en texto con huecos que rellenar, aquí debe colocar todo el texto con sus respectivos huecos. ¿Cómo se hace ese proceso? Dice así, existen dos formas de estructurar un documento. La mejor forma de estructurar un documento es al inicio del mismo, digámosle así, es al inicio del mismo, para no repetir la palabra documento. La otra forma se considera dificultosa, mas no imposible, la cual se hace al final del diseño del documento. Observen ustedes que vamos a, a crear unos huecos y cómo se crean los huecos, sencillamente voy a sombrear la palabra donde yo quiero que se cree el hueco y le digo en esta opción ocultar o mostrar palabra le digo clip e inmediatamente la palabra se me subraya me coloca un, una raya en la parte inferior indicándome que ahí se va a generar un hueco de esa manera el estudiante debe escribir la palabra en minúscula por eso le está diciendo que escriba las respuestas en minúscula la otra también va a ser esta, final, aquí, le digo también ocultar y de esa manera estoy generando dos huecos en esta frase o dos espacios para que el estudiante rellene. Ahora qué me dice calificación estricta, la calificación estricta es que si yo doy clic aquí, el estudiante debe colocar tal cual como debe aparecer la palabra, ¿sí? en minúscula, y lo mismo el inicio. Si de pronto por X o Y razón el estudiante se equivocó y escribió inicio. Eh, y yo al tener activa la calificación estricta, inmediatamente eh, la, la respuesta la considera mala. Pero si no coloco yo calificación estricta, él una letra, el error de una letra, de una vocal. Eh, la pasa en alto y acepta la respuesta como una respuesta verdadera. La otra opción, las palabras eh, las mayúsculas están bloqueadas. Esto significa eh, que solamente se aceptan palabras en minúscula y la calificación inmediata. ¿Qué significa esa calificación inmediata? Significa es que por cada espacio relleno que el estudiante vaya diligenciando, si yo quiero que vaya eh, exista una calificación una retroalimentación inmediata pues que inmediatamente se en este caso no la voy a dar no la voy a, a activar quiero que la retroalimentación se dé al final del proceso posteriormente viene el espacio de retroalimentación que es lo que voy a colocar pues sencillamente lo que coloco es nuevamente la frase la copio como retroalimentación abro un poco más el espacio y en la palabra final la resalto, la coloco en negrilla le coloco por ejemplo eh, 14 puntos le digo que la voy a colocar por ejemplo en rojo y lo mismo inicio también lo coloco en rojo lo coloco en 12 puntos eh, negrilla eh, cursiva lo mismo final, al final aquí nuevamente lo voy a colocar cursiva y en vez de 14 le voy a colocar 12 puntos. Y de esta manera he creado una pregunta con espacios en blanco. Le digo que eh, es un hecho que aceptar y observen ustedes cómo se estructura la pregunta. Dice así. La presente autoevaluación auto hace referencia a dirigenciar los espacios en blanco que aparecen en la frase. Se debe escribir en minúscula. Cada espacio bien escrito tiene un valor de un punto. Viene la pregunta. Existen dos formas de estructurar un documento. La mejor forma de estructurar un documento es el mismo. La otra forma se considera dificultosa más no imposible. La cual se hace al final del diseño. Entonces, si yo escribo, por ejemplo, eh, por ejemplo, final. Y aquí escribo inicio, por decir. Buscando el error. Le digo enviar. Y observen ustedes que dice, existen dos formas de estructurar un documento a la mejor forma. Entonces aquí me aparece la retroalimentación. ¿Qué me quedaría haciendo falta? Indicarle al estudiante que esta es la retroalimentación, que esta es la respuesta correcta. Y eh, previamente a la, a, la, a la pregunta, indicarle que se está haciendo una pregunta. Entonces vamos a corregir eso. Entonces aquí vamos a decir pregunta. Correcto. Voy a resaltarlo en negrilla cursiva y lo mismo aquí, aquí le voy a decir retroalimentación, retroalimentación, respuesta correcta para que el estudiante conozca cuál es la respuesta correcta. La coloco en negrilla en cursiva y vamos a colocarle un color un color diferente vamos a decirle por ejemplo un azul claro lo mismo a esta vamos a colocarle un azul claro para que se pueda observar la respuesta listo le digo ok y observen ustedes que ahora sí se observa la pregunta si yo le digo inicio y aquí le digo final, en minúscula y el letra mayúscula, le digo, observen ustedes. Entonces me dice la retroalimentación respuesta correcta y me aparece cómo se debe de haber escrito o se debe de haber diligenciado los espacios en blanco. De esta manera es que se hace una actividad de autoevaluación con espacios en blanco. Vayamos a otra actividad me voy a parar nuevamente en fraccionar un documento y eh, a este fraccionar un documento vamos a crearle una actividad, le digo añadir página le digo, voy a renombrarlo y le digo actividad de autoevaluación y en la actividad de autoevaluación lo que vamos a hacer, vamos a insertar una actividad de elección múltiple doy clic ahí y me aparece un conjunto de elementos que los vamos a explicar que son lo primero es que vamos a seleccionar vamos a hacer preguntas de selección múltiple con única respuesta y en la primera sesión me aparece que debo hacer la pregunta en la segunda sesión es una sugerencia o una explicación si la quiero hacer adecuadamente eh, la tercera opción eh, es, es cada uno de los distractores y por cada distractor debe existir una retroalimentación o sea, bueno, este, aquí está el distractor y, y aparece la retroalimentación en este caso yo voy a hacer de tres distractores por lo tanto voy a agregar otra opción observen bueno, ustedes que me aparece la opción la retroalimentación si empiezo a bajar un poco más opción y retroalimentación y nuevamente agrego otra opción, o sea, otro distractor para que me aparezcan tres distractores de acuerdo al diseño que previamente he realizado de la pregunta. Ahora sí, voy a colocar cuál es la pregunta para fraccionar un documento. Se utiliza ahora sugerencia: no voy a colocar nada en el primer distractor. Salto de página, me dice que, que si la opción es correcta, active el push button esta no es la opción incorrecta, entonces por lo tanto voy a generar una retroalimentación en la retroalimentación coloco que la retroalimentación respuesta incorrecta para fraccionar un documento se utilizan la inserción y salto de sesión, página siguiente listo el segundo distractor y nuevamente hago la retroalimentación indicando que esa no es la que esa es una respuesta incorrecta y el tercer distractor Pego el distractor y en la retroalimentación, coloco retroalimentación, respuesta correcta para fraccionar un documento, se utiliza la inserción, de salto de inserción, página siguiente. Como esta es la respuesta correcta, entonces esta opción le activo el push y ahora sí le digo ok y ven ustedes cómo aparece la autoevaluación supóngase que voy a, voy a activar insertar salto de página y me dice retroalimentación respuesta incorrecta supóngase que voy a insertar el, la última que es la respuesta correcta, me dice retroalimentación, respuesta correcta, me da la explicación y supóngase que voy a insertar eh, esta, el push button, insertar enter también me aparece la retroalimentación de esta manera es que se realiza una actividad de autoevaluación en este caso una actividad de lesión múltiple ¿sí? y por cada desarrollo pedagógico o por cada instrumento pedagógico que diseñemos en el objeto es recomendable realizar una actividad de autoevaluación con esto eh, espero que se haya entendido la manera de cómo insertar actividades de autoevaluación al interior de East learning Finalmente es necesario aclarar que East learning todavía está en, en proceso de diseño por la comunidad de desarrollo y están haciendo los primeros pinos para poder insertar todo el, el ambiente de desarrollo que tiene Hot Potatoes sería muy interesante por ejemplo que las actividades de autoevaluación se realizaran en Hoppoteros y que eSLearning permitiera en su entorno o ambiente poder insertar cada una de las preguntas que Hoppoteros hiciese por el momento se puede hacer pero a nivel de código html es un poco más dificultoso y se requiere del previo conocimiento del código html para poderlo hacer por el momento utilicemos la herramienta propia del e-learning para realizar las actividades de la autoevaluación. Una vez que hemos terminado de diseñar el objeto virtual, debemos de proceder a exportarlo existen dos maneras de poderlo hacer la primera voy a archivo exportar y la primera es exportarlo a un formato score 1.2 el cual me genera un archivo comprimido en la carpeta que yo desee guardarlo vamos a hacerlo le digo score 1.2 y vamos a guardarlo en la carpeta que previamente habíamos dicho que íbamos a guardar el objeto virtual en esta carpeta le digo, objeto virtual, como estructurar un anteproyecto en formato SCORE. Le digo salvar y de esta manera me dice que se ha guardado un archivo comprimido en formato .scor.zip Vamos a mirar a ver, le digo aceptar, comprobémoslo y aquí lo tenemos o ve cómo estructurar un anteproyecto score. La segunda forma de exportarlo es exportándolo a un formato HTML, o sea, a un sitio web o a una página web. Vamos a decirle que carpeta autocontenida significa que todos los archivos de configuración de la página web van a estar guardados en una carpeta. Le doy, doy clic ahí. Me dice la ubicación, ya lo sabemos que está, es aquí en, en la carpeta OA. Y le digo OK. Una vez que ha generado la página o el sitio web, voy a verificarlo. Y aquí me encuentro una carpeta que automáticamente se ha creado. Al interior de la misma existe todo el conjunto de archivos de configuración del sitio web. Lo que hago es ordenarlos, buscar, ordenarlos por tipo con el fin de ubicar, de ubicar rápidamente la página principal que es el inglés. Doy doble clic para ejecutar la página web. Y observen ustedes que este es en ambiente web el objeto virtual. Aparece su introducción, aparece el título la descripción del objeto virtual siguiente si quiero seguir con esto o si quiero ir con el índice la descripción del objeto virtual habíamos dicho que tiene tres elementos el objetivo, requisitos y desarrollo del objeto virtual observen ustedes que cada uno de ellos fueron los que hemos diseñado aparece el desarrollo del objeto virtual está la presentación la presentación del texto guía sí y verifiquemos a ver si nos corre en un momento dado eh, está la, la lupa que habíamos uh -huh. configurado y aquí tenemos la actividad de autoevaluación miremos si esa actividad de autoevaluación nos funciona vamos a dar clic en insertar enter a ver qué respuesta nos da de retroalimentación nos dice que la respuesta es incorrecta, correcto vamos a mirar la tercera doy clic en el plus button y me dice retroalimentación respuesta correcta para fraccionar un documento se utiliza la inserción eso está muy bien de esta manera son las, eh, son las dos formas de hacer exportación del objeto que hemos diseñado espero ya que con, esto, con este video se pueda fortalecer algunas competencias en el diseño y construcción de objetos virtuales nos vemos en una próxima